en este video voy a mostrar cómo creo unas salas de grupo pequeño para preasignar a todos los equipos con los que voy a estar trabajando a lo largo de todo el periodo o todo el semestre para comenzar a trabajar en esto lo primero que hice es fui a mi cuenta en este caso es la cuenta del semestre I pero igual puede ser tu cuenta personal o la cuenta de bloque de acuerdo a cómo, a cómo estés trabajando en este semestre o en este periodo y aquí también hay que ir a la reunión respectiva si estás trabajando con reuniones recurrentes pues hay que ir a editar la reunión recurrente respectiva yo estoy trabajando en la sala de reunión personal entonces me fui a la sala de reunión personal y navego a la parte de abajo para encontrar el botón de editar. Y en el botón de editar me voy a buscar la opción en opciones de la reunión la que dice preasignación de salas para grupos pequeños. Entonces doy clic ahí. Y yo ya tengo unas salas creadas, voy a aprovechar mostrar que estas salas se pueden cambiar en cualquier momento. Estas las voy a borrar pensando que fueran las del semestre pasado, que ya no se van a utilizar. Las borro y ahora voy a importar desde archivo CSV, en este caso porque me parece un poco más sencillo y es un poco más rápido. Lo que voy a hacer ahora es descargar la plantilla que viene desde ahí. Y esto nos pone un, un archivo que si yo diera clic directamente, me lo abriré en Excel. Este es el paso que creo es muy importante. No vamos a abrir el archivo solamente dándole clic. Vamos a utilizar una opción diferente que tiene Excel, que es la de leer los datos desde el archivo. Entonces ahora me voy a un archivo completamente nuevo de Excel. Y lo que voy a hacer es ir a la pestaña de datos y voy a buscar la opción que dice desde el texto o CSV, algunas veces esta opción la encontramos aquí adentro de la opción de obtener datos y aquí encontraríamos listado entre las opciones eh, la de desde texto o CSV según nuestra versión respectiva de Excel con la que estemos trabajando en mi caso yo estoy trabajando con Excel 2019, entonces si todavía tienes 2016, es similar las opciones, pueden, pueden verse un poquito diferentes, pero es en datos, obtener datos o desde texto CSV. Voy a dar clic en esa opción y voy a buscar el archivo con el que quiero trabajar. Ahí tengo mi Breakout Room Template y le voy a dar clic en importar. Nuevamente en Excel 2016 se puede ver un poquito diferente pero las opciones son similares vamos a elegir el tipo de codificación aquí viene origen del archivo en del, del lado izquierdo en el caso de aquí eh, codificación en el caso de excel 2016 suele venir del lado derecho y dice esta opción tipo de codificación y en la codificación yo ya la tengo elegida pues es con la que estoy trabajando pero en esta larga, larga, larga lista de codificación la tengas del lado izquierdo o del lado derecho vas a buscar el que dice 65 dos puntos, Unicode utf 8 muchas páginas eh, trabajan con esta codificación incluyendo Zoom e incluyendo Canvas también si vas a importar y exportar esto también es muy, muy útil saber y conocerlo entonces ya tengo esto y le voy a dar ya directamente que quiero cargar. El delimitador es una coma, esto me lo detectó normal y ya puedo cargar. Y entonces ya tengo aquí mi, mi, mi archivo de ejemplo. Entonces eh, por lo general eh, ese archivo viene, viene vacío. Aquí importé el que yo ya tenía completo. Lo, generalmente lo vamos a ver. Así, de esta manera, un archivo vacío que dice preasignar nombre de sala y la dirección de correo electrónico. Entonces, para yo poder empezar a trabajar con esto, te los voy a mostrar para que puedan ver más grande. La primera columna, la primera fila, la voy a pegar en la parte de arriba. Esta la voy a borrar para que me quede así como debería haber aparecido se movieron los, los títulos de columnas a unos nombres genéricos y entonces aquí ya puedo ver el ejemplo viene un nombre de sala y vienen correos electrónicos que es lo que me pide para preasignar yo ya tenía previamente preparada la lista de mis estudiantes y los equipos a los que quiero asignar a cada uno y aquí pueden ver el nombre, les puse equipo 1, por acá hay equipo 3 y de este lado tengo los correos de mis estudiantes que van en cada uno de estos equipos voy a copiar todos estos datos y los voy a pegar nada más como valores en mi, Excel, en mi otro Excel que estoy construyendo que ahorita voy a guardar como CSV entonces ya quedó aquí. Estas hojas es importante eliminarlas porque los CCBs no pueden tener más de, una, más de una hoja y para no confundirnos, porque de todos modos al momento de guardar, Excel solamente va a guardar la primera hoja, pero así nosotros ya estamos seguros de que es la hoja que necesitamos. Entonces ya tenemos nuestra hoja con las preasignaciones, ahora hay que guardarlo. Vamos a ir a archivo, guardar como, y en cualquier carpeta que ustedes sepan que lo van a guardar y en el caso de Excel 2019 que es el que yo tengo existe esta opción que dice csv utf-8 si estás con Excel 2016 seguramente necesitas esta opción que dice csv delimitado por comas entonces voy a dar clic en, en ella pero no es solamente eso en el caso de 2020 hubiera elegido el de eh, Excel 2019 UTF-8 eh, y ya hubiera terminado. Si tu Excel no tiene esa opción, tenemos que hacer unos clics adicionales. CSV delimitado por comas. Y luego aquí en herramientas hay que dar clic en este que dice opciones web. Ahí está. Y al dar clic ahí en opciones web, nos vamos a ir hasta la pestaña de codificación y vamos a elegir en la parte de abajo la codificación UTF, Unicode UTF-8 eh, ¿Qué podría decir si no estuviera ahí? Generalmente encontramos alguna default de Windows eh, que no, no, fuera, no fuera esa. Entonces nos vamos corremos la lista Unicode UTF-8 le damos a aceptar y le damos ahora sí ya guardar. Y ya tenemos nuestro CCB para subirlo. Voy a regresar entonces a la página de Zoom y ya me dice aquí, arrastra y suelta el archivo CCB, el que acabo de crear. Le doy clic en él, lo guardé como libro 3. Le doy a abrir y ahí está. Me ha detectado todas las cuentas de correo que yo ya previamente había asignado, ya solamente le doy guardar y una vez más guardar. Ahora ya con esto siempre que yo, yo inicie una nueva reunión con estos estudiantes, la mayoría de ellos que se están conectando con su cuenta institucional pues van a caer directamente en el breakout room respectivo en cuanto yo inicie las, las salas de grupo pequeño. El, aquellos que no se conecten con su cuenta institucional pues bueno yo los tendré que asignar manualmente pero ya es una cantidad pequeña de estudiantes entonces esto agiliza mucho el poder trabajar salas de grupo pequeño. Espero que esté pequeño tutorial les sea muy útil para trabajar mejor con Zoom y equipos.